Hola, hola, buenos días aquí somos Marco un día a la taberna y hoy volvemos a Troya, nuestra campaña con el reino de Micenas en el DLC de mitos y vamos a ver si tenemos pendiente, a ver, dónde está, dónde está, expedición mítica, tenemos pendiente aquí, iniciar la batalla de aventura, que literalmente creo que es lo que vamos a hacer y, y por, ya por probar el hecho de, ok, que, que ¿cómo, cómo va a ir esto, pero bueno, confiamos en tener lo suficiente como para poder vencer a esa hidra. Así que vamos a ir directos a por ello. Enfrente el un épico mítico en una batalla de aventura. ¿Vale? Let's go. Uh gana esta batalla con el ejército de en el santuario de la madre. Viene la madre, viene la madre. Vale, este, este texto ya lo leímos, ¿no? Ahora no puedes acceder. O sea, tenemos que mover. Tenemos que ir con el ejército de Jaminón. ¿Y para qué nos vale el.? El ejército de, de la expedición Vale, ok pues Antes de eso vamos a hacer otro tipo de movimientos Vamos a ponernos en marcha Vamos a tratar de llegar a Driopes Esto va a ser importante porque tenemos que ir a defender Ceos de probablemente estos dos ejércitos De aquí Vamos a hospedar, no vamos a poder hospedarnos Porque no nos va a manejar, vale, sí que podemos Me gusta, vale Ahora bien, ¿qué más vamos a hacer? Con este nuestro espía vamos a envenenar el pozo, a ver si podemos hacer ya fracaso, vaya, vale, profecía de condenación al emisario nos lo cargamos, ah no, revelar transversión. esto es, venga ya al pozo, al emisario, a cascarla, maravilloso, buen avance. Vale, ¿qué vamos a hacer? Construimos aquí en Iria... Vale, esto nos va a dar comida, esto va a ser genial para nosotros. Vale, vamos a movilizarnos hacia Tebas. No creo que sean capaces de venir hasta aquí, pero bueno. Oh, me estimo más Tebas que no que en otra ciudad. Vale, Micenas, todo esto hay que reconstruirlo, que no podemos porque no tenemos materiales, porque ya los hemos gastado. Vale. Ok, tiene que subir la felicidad, eso está claro Vale, vale, vale, vale vale. Pues vamos a mover Al menos vamos a movilizarlo aquí ¿Podemos reclutar? Es que los reclutes que podemos hacer aquí Son pésimos eh, Vale, pues en un principio ya podríamos ir hasta aquí Vale, madre ida Reunir a tus guerreros ¿Cómo inicio? En serio, como inicio la batalla de aventura? Iniciar batalla de aventura. Vale, ahora ya podemos... El... Acceder al campo de batalla. Llevará a Agamenón al lugar de la batalla para reforzar la expedición. Después del combate, tus personajes volverán a su ubicación original y se conservarán las bajas sufridas. ¿Pero es solo con el ejército de Agamenón? Es que si es con el ejército de Agamenón, me voy a morir. Vale, vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Acceder al campo de batalla. Acceder. No sé si va, solo haga mi... Dios mío. Ni de milagro pasamos esto. Vale, pues nada, retirada. Lo cambia administrativo porque patata, vale, ya ya volveremos a por eso. Será un avance brutal, pero primero quiero que conquistemos GLA. Que ya nos llevaremos a Gameron hacia allá y luego ya atacaremos la hidra. Vale, perfecto. Pues nada, teniendo esto, sí, vamos a pasar turno. Herbo garnicionado sin mover. Eso estaba claro. Edificio dañado que no podemos reparar. Vale. Así que, siguiente turno. Pasamos de turno y vemos a ver cómo evoluciona la cosa. Venga, a toda pastilla. No me enseñéis cosas. Bueno, si ya me lo que me tengas que enseñar, pero no me enseñes morrayita. Vale. Uf, es, o sea, va a ser una batalla complicada Porque es la expedición más El ejército de Agamenón. Y eso es muchísima gente ahí en medio Vale, y claro, vamos a luchar contra todos los Esbirros Mira, vienen a Zeus ¿En serio te vas a tirar? O sea, voy, vamos a librar la batalla Por literalmente humillar a este parguelita Por habérsela jugado O sea, has venido con la escoria Rollo... Apuesto París, siempre embriagado de mujeres y mintiendo. Ojalá hubieses muerto sin desposar o nunca hubieses nacido. Habría sido mucho mejor que sufrir la deshonra de tu presencia. O que soportar las risas de los melenudos aqueos cuando te presentas ante ellos con tu belleza sin par. Pero falto de pureza, valentía y personalidad. Héctor reprocha a su hermano su falta de honor. La Iliada, libro 3. LOL. Vale. Ok. Vamos a ir a por él. Ah, y además esta guarnición es súper potente. Contra esto nos lo reventamos. Pero además de verdad. O sea, vamos a tirar con todo lo, todo lo que tenga rango. Le vamos a tirar a París. Y, y nah, con aguantar la línea y con los escaramuzadores. Y luego el resto de unidades. Tratamos de, de flanquear y atacarlo y ya está. Vale, perfecto. Eh, ¿Por dónde va a desplegar? Ni lo vemos. Apostó por aquí. Bueno, perfecto. Vale. Vale, perfecto. Esto aquí, grupo 1. Eh... Vale, este va a ser el otro grupo que lo vamos a meter aquí. Que estos son los que van a correr. Luego vamos a tener esto aquí. Perfecto. ¿Más compacto puede ser? Maravilloso. Vale, así, ah, eso es. No me dijo nada, ¿no? Vale. Vale, venga, rapidito No tenemos tiempo que perder Vale, vale, vale, vale Vale, vale. ya empezamos, grupo 1 Aquí, todos Grupo 4 aquí Grupo 3 aquí Vale, y vosotros ya para allá Vale, perfecto Perfecto, nada, esto está hecho Justo como decíamos Además, de forma excepcional. Vale, eso es maravilloso. Vamos a mandar una de lanceros hacia acá. Por cargar y, y liberar a toda pues esta gente. Pero nada, esto está más que hecho. Nada, París poco tiene que hacer. Vale, vale, vale, nada, perfecto. Vamos a darle a toda pastilla y se acabó. Maravilloso, perfecta carga ahí por el flanco. Aquí me parece raro que no huya nadie, ¿eh? Venga, venga, venga, venga, venga. Eso es. Dime que lo matamos entre terrible sufrimiento. Venga, a por ellos. El grupo 1 que siga aquí. Vale, vale, vale. Continuamos, continuamos, continuamos. El ha sido Maravilloso. Vale, vale, vale, venga. Venga, eso es. Lo reventamos. Vale, perfecto. Uy, se va a escapar ese. Nada, finalizamos, listo Maravilloso R Reventando 63 pérdidas, eh Bueno, claro, París, un héroe de arco a nivel 8 Pues obvio que te destruya, ¿no? Encima, acribillando Una unidad de lanceros Pobrecicos míos Pero bueno, bien, bien, bien, estamos muy, muy bien Maravilloso Vale, ok pues perfecto O sea, hemos rebelido el ejército Y no, el otro ejército no creo que llegue a por nosotros Así que yo creo que podíamos Ir a buscar a Agamenón, Hacer ese intercambio y tratar de O sea, el intercambio de ejércitos Y le damos tropas de aquí a Agamenón. Bueno, de aquí no, del, del otro Que le podemos otorgar el grifo A la gente con el garrote, etc Y ir a buscar ya a la hidra A la hidra, sí, sí, sí, sí yo creo que puede ser muy buena idea. Vale. Vale, vale. Bueno, y eso, o sea, el cambio de conseguir la hidra, yo creo que va a ser un cambio brutal. Dale, ahí. Dale, ahí. Ea. A tu casa. A ver, te lo he pensado. Perfecto. No, no me vales ni para el tesoro. Pues, 200 son 200, ¿no? <coughs> vale. Maravilloso Vale Vale, vale, vale, vale Estamos bien, estamos bien Avantes Ojo Era una trampa todo justo esto que es? sirenas cómo ataca esto Daño y proyectil Tentación de las sirenas Enloquecer Pierde el control y ataca a los enemigos cercanos. Dios, miedo me da. Voladora también. O sea que es voladora con proyectiles, what? Vale. Bueno, vamos a ir a la batalla y vemos a ver qué tal. Mucha armadura aquí. Esto que tenga armadura pesada para nosotros es una jodienda brutal. clase de peso pesada, escaramuza. Vale. Asaltante. Buah. Vale, lo vamos a tener un poquillo feo, pero vamos a hacer lo que se pueda. Estos lanceros son mejor que estos lanceros, sin duda alguna. Y nos van. Miedo me da porque nos va a reventar muy fuerte en. en la línea. la línea. O sea, con esos garrotes nos va a hacer muchísimo daño. Bueno, Delicómedes. Vamos a ir a por él luego. Estos están en una isla ahí en mitad del, del Egeo, creo. Vale, ¿cómo despliegas? Rey, aquí. Vale, y vas a poder venir por aquí o oh, por aquí. Vamos. Vale, vamos a plantearle cara. Cogemos todo el ejército, lo pinchamos aquí. Vale. La línea... De hecho, la línea vamos a hacer que sea el 3 Proyectiles de largo alcance aquí Vale, que esto va es el 1 Muy bien, esto va a ser el 2 Ahí tenemos un mismo grupo Aquí todo el mundo Esto Vale Empezamos a batallar Vale y quiero que en cuanto tengamos rango, que disparemos. A ver, Grupo 1. Estamos en rango ya, pues disparamos. Te vale, a tu vale, y vale. Venga, los garrotes aquí. vale, ok esas sirenas caen, me gusta a ver el grupo 2 sin activar el modo escaramuza por favor, reventamos eso el grupo 1, sin activar el modo escaramuza reventamos eso uh, uh, uh, uh, uh. vale, vamos a manejar esto hacia acá vale, muy bien muy bien, muy bien, muy bien bajan muy bien Maravilloso una de Sirenas fuera. ver en cuanto acabemos con esa nos tiramos a por la otra. Vale, vale, vale, vale, vale. Vale, no tengo habilidades con esto, pero bien está. Ok, estamos luchando solo contra la mitad del ejército. Eso nos gusta a todos. Vale, vale, vale. Esa de garrotes ya está fuera. Nos movilizamos, vale, vosotros aquí tapad esto, tapadme esto, tapadme esto, tapadme esto, tapad esto Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien ese choque Vale, perfecto, lo tapamos, maravilloso Vale, literal, vamos a cogernos esta Y vamos a entrar cargando aquí detrás Vale, ahora el grupo 1, ya que las ideas se marchan, tiramos aquí Este señor aquí Vale, me gusta me gusta, me gusta el grupo 2, continuamos a ver dónde podemos tirar, vale pues aquí Prácticamente cuerpo a cuerpo, oye, seguid seguid seguid seguid seguid seguid seguid seguid seguid, seguid. ¿Esto es a... dónde están? Vale aquí El enemigo está capturando tu punto de victoria Vale Vale pues nos vamos a girar con todos los proyectiles Sí, las sirenas más o menos se marchan Vale, pues vamos a movernos hacia allá Claro, aquí tiene Una cantidad de chicha brutal Vale, vamos a ir hacia allá Por el hecho de bloquear el paso y ya está Vamos a llevarnos esta también Para apoyar Aunque he de decir que esta que estos se van tampoco ha sido la mejor decisión que hemos podido tener. Vale, el grupo 2 también vamos a llevarlo para allá. Que haga daño aquí. Vale, vale, vale, vale. Bueno, está bien. Más o menos separados. Vale. Aumentar ahí. Muy bien, muy bien, muy bien. Vale. ¿Qué tal van los proyectiles? Uh, uh, uh, uh, uh, uh. Vale, cargamos aquí. Cargamos aquí. Hombre, cuerpo a cuerpo deberíamos tener ventaja nosotros. Deberíamos. Nunca se sabe, ¿no? Pero bueno. Vale, vale, vale, vale, vale. Es que las sirenas también están ahí dando por culo. Vale, vamos a ver si nos podemos quitar de medio las sirenas. Y con eso me vale. Venga, venid ya para acá. de aquí. A vosotros queda poco. Este héroe se debería morir. Esta unidad, ¿qué tal va? Vale. Uf. Vale. Vale. Bueno, que okay. por lo menos vamos a molestar bastante. Aún no están bajando los puntos de victoria. Eso me gusta. Vosotros no habéis sacado aún eh, dejadlo, dejadlo estar Y venir a cargar aquí Vale El grupo 2 Vale, buena carga cuerpo a cuerpo Eso es Vale, el grupo 1 Vamos a Las sirenas ya se marchan Epa Vale, el grupo 2 Vamos aquí A por los garrotes A por los garrotes A por los garrotes A por los garrotes Vamos a quitarnos de en medio esos garrotes. Y ya está, porque si no lo vamos a tener feo, no. Feísimo. Aquí, ¿qué tal vamos? Eh, Podemos venir y cargar no, grandes, todos. Vale, venga, por Ares. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy buena presión. Vale. Vale, vale, vale, vale. Venga. Estamos recuperando gente, eso está bien. Eso está muy bien. Toda todo esta gente tiene objetivos, vale. Mmm... Esa carga de ahí no me va a gustar nada. Vale, muy bien las ondas. Vale, nos vamos a quitar esta de pesadas. Esa... ¿No lo van a matar? Matadlo. buen un palazo, un señores. Dinero. ¿Quién se va? Oh... Vale. No tenemos la listilla de este señor No, eso está feo Nos han hecho... Uh, pero han desaparecido el mapa, ¿eh? Vale, vale, venga Esas lanzas, ¿qué hacen falta ahí? Uff, qué va Esto, Justo estos me van a aguantar, ¿eh? Justo estos me van a aguantar Vale. ¿Eh? Vale, vale, vale, venga. Sin miedo. Vale, vale, sin miedo, sin miedo, eso es, eso es, eso es. Tu fortaleza va a caer. Vale, no, no, no va a caer, no va a caer, no va a caer. En el caso que no cae. Que estamos fuertes, vale. Una buena carga. Uf, uf, uf, uf, uf. Miedo, ¿eh? Miedo, miedo con ese flanqueo que nos vamos a comer aquí ahora. Vale, esto ya está acabado. Sí, podemos asumir que sí. Vale, vamos a cargar aquí en este otro lado. Uh, colapsamos. Espero que con la carga seamos capaces de reventarlo todo. Vale, grupo 1 vamos a rotarlo aquí, pero poco vamos a poder hacer. Aguantaremos la posición, no lo sé. ¡Ojo, ojo, ojo! Se desmoralizan. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, hostia, uff, de milagrito, tú. Ay, ve estos dos señores, qué. vale, nada, vamos a dar a toda pastilla. Vale, esto va a ser muy bueno. ¿Y por qué hacéis eso? Vale, el 5. eso es. Vale, claro, sí, vamos a por 4 velocidad. ¿No los matarán? Hombre, yo creo que deberían engancharlos en algún momento y bajarles bastante la vida. Es que me da mal rollo que, que me huyan, porque sí. nada no, no vamos a. No sé si vamos a llegar a interceptarles. No, probablemente no. Va por cuatro, eh. van súper lentos. Pero lentísimos. Venga, que llegáis. Toma, toma <risa> Nada, los lanceros son una pasada oh, oh, oh, oh, oh, oh. Vale, van de cabeza A por las mazas Vamos, vamos, vamos, vamos la milicia Tú, a muerte Eso es, nada, maravilloso movimiento Trocoto, trocoto troco, troco. Venga Agarrotazo limpio No tiene que quedar nadie vivo ahí eso es nada muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien que acabe solo y ya está maravilloso lol qué queda ah aquellos huyendo por allí uh, vale finalizamos batalla a esos no vamos a llegar muy bien resistido eh madre mía mis dieces a la guarnición esta y ahora vamos a pasar con el ejército que tenemos en la otra isla que no recuerdo cuál es el nombre pero vamos llegamos y hacemos y limpiamos lo que haga falta Muy bien, muy bien, muy bien Maravilloso, o sea, me encanta Vale, vale, vale, vale, vale Gran improvement Las sirenas no me han parecido del todo buenas, eh O sea, es una pasada, o me parece una pasada Porque es una unidad voladora de proyectiles Que es como ya la leche pero no sé, no la habilidad que tienen tampoco ha sido nada del otro mundo. Y, y tienen muy poca armadura, o sea, nosotros con, con los arcos y con las ondas los hemos podido bajar fácil. O sea, les hemos metido focus y ya está, pero... No sabría cómo usarlas, ¿eh? A lo mejor ya cuando estás en, en combate que ya has podido meter la carga o algo así para... Acabar de limpiar unidades, o a lo mejor acompañando a las arpías. Un combo arpías sirenas tiene que estar muy bien, ¿eh? O sea, cargas a unidades de. Ah, oh, nos ha muerto el héroe, tú. Vale, este sí que nos da la cuenta. 500 de, de trigo. me no, Aguanta, como aguanta Zeus, eh? ¡Qué gran ciudad! ¡Qué buena guarnición! ¡Ojo! Vale, así de Niria! Esto se veía venir. Vamos a resolver automáticamente porque nos revientan con el carro. Es que no hay manera de parar el carro, tío. Es lo que me da rabia. Vale, y no, obvio... Bueno, nos saquean o nos capturan. Vale, pues nos capturan. No, vamos a ir otra vez de vuelta, pero... Vamos a tener que darle mucha caña con el espía y con la sacerdotisa. ¡Oh! ¡Cómo querida! Epeo, motivación crítica. ¿Dónde está este señor. Vale... Nivel de culto ganado con Ares, nivel de culto periódico con Zeus, de sección éxito, revelar transgresión éxito, envenenar pozo, eh, el nivel del héroe es muy tocho, no, es un nivel 2, vamos a envenenar pozo y ya está. Éxito crítico, maravilloso. ¿Cómo se ha quedado todo? Tampoco han perdido tanto. Vale, ¿qué podemos construir? Oropo. O oh, un emisario, tú. Me parece genial construir. un emisario. Aquí, cantidad de emisarios, reclutamiento de emisarios, esta provincia. Aquí no se permite. Ah, vale. A reclutar a gente, vamos a reclutar un emisario exacto, y este señor recursos de la región vale, vamos a reclutar este podemos movilizarlo no por el momento, vale vale vamos entonces a gestionar el resto de zonas, vale europea ¿A nivel 3 la podemos meter directamente? Ah, claro, sí, sí, está para meter a nivel 3. Vale, perfecto. Vamos a quitar esto de aquí. Vamos a meter esto aquí. ¿Nos podemos movilizar hasta aquí? Sí, pero es que además podemos entrar aquí al trap. ¡Oh! Tremenda vuelta que hay que pegar. Vale, autorresolvemos. Y finitamos a este hombrecillo de aquí. Pero vamos, ahora se va a enterar. Vale, perfecto. Eh, moral, unidades reabastecidas. Vamos a pillar moral y ya está Vale Vale, y nos hospedamos en feos ¿Qué le vamos a dar aquí a este? ¿Qué podemos sacar aquí? Pastel Disciplina, desgaste el ejército No Sin nada tenía Predicar con el ejemplo que no está da daño este nos da potencia de carga y este nos da moral no me interesa ninguno literal más para adelante a lo mejor sí pero por el momento no uh, este de evaluarte mola muchísimo vale vamos a meter este vale y luego meteremos este el de evaluarte de mantenimiento me gusta vale pero por el momento nada más ¿Qué más? Estamos en menos 900. Es una burrada. Podemos apoyar... Es que no sé si viajar a Europa y atacar con esto. Vale. Porque aquí estamos haciendo tiempo. O oh, seguimos y poder re... recuperar esto porque estamos gastando los materiales en otro lugar. <ríe> vale. Ok. Vale, vale, vale, vale. A ver. Movimientos, este movimiento de aquí es casi suicidarse O sea, esto es súper potente contra esto que tenemos aquí Yo creo que no somos capaces básicamente por el por el carro bueno, es muchísima potencia el carro con toda esta gente Con los luchadores con garrotes famosos 105, un sacerdote de la hidra ¿Lo podemos poner para estamparnos? Ojo Espadachines ligeros. Estos no estarían nada mal. Oh, podemos... No tenemos fondos suficientes. que nos falta madera para sacar el carro. Uf, vale. Eh, no, no tenemos vasallos, obvio. Voluntad divina. Y que es por incursiones. Ataques por culpa de las unidades de hacha y espada. Creo que le vamos a meter una plegaria a Ares. Vale. Nos la concederán en el siguiente turno. Pero es que aquí vamos a reclutar. Vamos a reclutar espadachines. Vamos a llenar el ejército de espadachines. Y me parece genial. Y nos vamos a movilizar a Europa. ¿Podemos construir algo en Europa? No, pero aquí tenemos la... Ah no. No tenemos la guarnición mejorada, Pum, Miedo me da que nos revienten, ¿eh? En plan, movilizar esto, este ejército, aquí. Ahora, bueno, tenemos a Ga Menor, ¿no? o sea, Agamenón está fuerte. Y aquí podemos reclutar cositas, véase, nuestro sacerdote de la Hidra, y... ya está. Vale, bueno, si nos barran este ejército, tenemos este otro. Vale, vamos a tirar con eso, edificio dañado Corinto, sí, ya lo sabemos. Trueque finalizado con salamina. This should be a good discussion. Mm, acuerdo de trueque. Eh, dame, Puedes darme 300 de madera y te doy yo mm, bronce, supongo. 250 de bronce. 200 de bronce. 180. 160. Vale, maravilloso, me gusta. Ahora mismo el bronce nos sale por las orejas, así que... Vale. Vale. Ok. Y lo vamos a dejar aquí. Así. Tal y como estaba. Vale. Y, y vemos a ver cómo, cómo evoluciona la cosa. Vale. Después de este turno. A ver. Dependiendo de dónde muevan los veocios. Nosotros nos movilizaremos. La idea es poder reventar ese ejército de ahí. Porque la verdad. Bastante rabia me da. Siento, siento asco por los veocios, ya llevamos como media serie peleándonos con ellos y es como, venga, vamos a limpiar este esta etapa de la campaña y vamos a avanzar un poquito, vamos a quitarnos cosas de encima y vamos a pasar ya al otro lado del eje. Ojo, ¿tú a dónde vas? A ver, hijo mío. Bueno, pues nada, vamos a ir a puesta gente. Pelasgos Egeos, Efeso, Filis. Venga. Ojo. Avantes contra Argos eh, O sea, te, te suicidaste, hijo mío. Apoyar al bando de guerra. Y a por De López también vamos a ir, eh. Veocios. Vale, esto estaba claro. Ok, ok, ok. ¡Nos vamos a defender! Vamos a dejar esto aquí para el próximo capítulo, y lo veremos el próximo día. Así que nada, eso es todo, espero que os haya gustado, y recordad, lo de siempre, se viene batallón, y ya sabéis, seguidnos en Twitter a los dos, tanto aquí como a mí, que van a estar los dos en la descripción, que comentamos un poquito de todo. También recordad, seguidnos en Twitch, abrimos directo de vez en cuando, y comentamos por ahí cositas, así que vale la pena que nos sigáis. Uh, bella que desarma, no se puede mover, no puso la habilidad, uh, vale.